Se están diciendo burradas de The Last of Us. Que si es la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego, que si no es necesario porque el videojuego ya es perfecto, y toneladas de críticas a los actores que no son exactamente como en la fuente original. Ya hablé hace un tiempo sobre una adaptación. La naranja mecánica de Kubrick. Lo podéis ver aquí, si queréis. En ese vídeo hablo sobre la naranja mecánica, y ahí opino sobre qué es y qué no es una buena adaptación. Lo puedo resumir en que transmita el mismo mensaje de la obra original y un respeto por la esencia de los personajes Sus tramas y sus situaciones Respeto no es que se adapte tal cual Como es un personaje o una trama Hay personajes y tramas que son indiferentes Para lo que es el corazón de la película Lo que te va a hacer reflexionar Y volver a vivir la experiencia Siempre es complicado adaptar un videojuego al cine O la televisión A no ser que sea un juego de Turtle o Heavy Rain Que básicamente en los videojuegos estás básicamente todo el rato jugando. Igual estás pegando tiros, gestionando tus recursos o muriendo aplastado. llevar esto a un medio audiovisual es complicado. Son formas distintas de entender el entretenimiento y el arte. Pero aquí pasa algo. De las dos fases de esos videojuegos donde la historia tiene un peso relevante y de hecho tiene situaciones que me recuerdan a películas. Entonces nos encontramos con el problema opuesto, que sea un calco del videojuego. Si es un calco, entiendo por qué la gente podría decir que no es necesario, pero no lo comparto. No todo el mundo tiene una Playstation ni un ordenador como para jugar a videojuegos. No estoy aquí para decir si se ha respetado 100% la esencia del videojuego, ese no es el punto. Lo que importa es qué evoca en ti como espectador. En The Last of Us hay un montón de momentos donde puedes conectar con los personajes. Incluso momentos que te pueden hacer llorar. ¿Esta serie va a conseguir que llores? Pues depende de quién seas. Depende de cómo seas y cómo te relaciones con el medio. Va a haber menos acción que en el videojuego, así que se puede desarrollar mejor la relación que tiene Joel y él. El potencial está ahí. No creo que lo estén haciendo mal, pero tampoco creo que sea una obra maestra. Lo que sí es una obra maestra es la película que me venía a la cabeza en cada segundo de la serie. Children of Man. Esa película es increíble. Cruzo los dedos para que haya momentos en la serie con la misma realización que en esa película. Encima la historia es similar. Un hombre tiene que rescatar a una persona, hasta cierto punto, porque puede ser la solución de un problema que ha sumido en la miseria al planeta. Pero solo hasta ahí se parecen. Luego cada obra tiene sus ramificaciones. Y los finales son completamente distintos. ¿Podría hacer un vídeo más detalladamente hablando sobre Children of Men? ¿Te gustaría? Dímelo en la caja de comentarios. ¿Qué opinas sobre esta adaptación? Dímelo. Estaré encantado de responderte.